Buenos días, mi nombre es Sergio Mata y bueno, pues yo vengo de Málaga, de un centro, del Centro Cardenal Herrera-Oria y voy a compartir con vosotros la aplicación de una secuencia didáctica que pertenece a, a un REA, eh, cómo nos vemos, cómo nos ven eh, y que bueno, nosotros titulamos, no es una adaptación, es una aplicación porque conserva la estructura propiamente dicha de la secuencia y nosotros titulamos Razones para salvar el clima y rescatamos el nombre de la secuencia didáctica. Y bueno, pues es otra forma de cómo puede evolucionar una secuencia didáctica que forma parte de un recurso educativo abierto y que en definitiva, bueno, pues la relacionamos con, con un contenido temático que, que es actual, que tiene un interés real, como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 13, Acción por el Clima. En definitiva, eh, eh, lo, esta secuencia eh, está eh, aplicada en el nivel de primero de la ESO y, y la importancia radica en la, en la direccionalidad de la mirada crítica del, del alumno, es decir, entender las, las claves eh, de, de, la, de la tipología textual de, de la argumentación. Eh, entonces, bueno, vamos a ver un poco el desarrollo de la secuencia didáctica en relación al, al contenido temático, un poco de proceso y, y el producto final que constituye la creación de un, un texto argumentativo, es decir, un, un artículo de opinión que presentamos eh, eh, bueno, pues a un columnista conocido de la opinión de Málaga y que bueno, los alumnos tuvieron la oportunidad de de tener un encuentro con él y bueno pues eh, ver un poco las líneas claves de, del, del columnismo y si la, el periodismo actual da cabida de, de la acción por el clima en el día a día y qué acciones podemos eh, desarrollar desde, eh, de, bueno, desde el sofá de la casa, que generamos los argumentos desde ahí, desde el sofá de la casa, desde el colegio, desde el barrio y desde el ámbito ...en el que me relaciono con mis familiares... ...para que los argumentos fuesen... ...los más realistas posibles... ¿no? ...los objetivos de aprendizaje que nos planteamos... ...bueno, tengo que decir que... ...el recurso educativo abierto... ...como nos vemos, como nos ven... ...la autoría es... Eh, ...bloqueando... Eh, ...y bueno, pues los objetivos... que nos planteamos era valorar... ...el contenido temático de algunos... ...de, de, de algunos artículos... ...y las consecuencias que tiene... ...para crear un, un producto final sobre un contenido temático que los alumnos, a lo mejor, no, no tienen el suficiente conocimiento, eh, era necesario que durante el proceso de la secuencia de aprendizaje fuesen con ejemplos, eh, obteniendo eh, esa ese información que luego convertirían en conocimiento, en aprendizaje. Partimos la secuencia de un, una reflexión del entorno más inmediato, eh, los ODS ¿es, pertenecen exclusivamente a los políticos, es una, es un, es una acción que, a la que yo estoy llamado a desarrollar en mi día a día, que puedo mejorar, bueno, y a partir de ahí pues, eh, fuimos aplicándolo, entendiendo las claves de los textos argumentativos, reconociendo, analizando y evaluando rasgos lingüísticos en esos textos modelos eh, que iban alineados a cada una de las actividades de aprendizaje, y por último, pues redactar, dejando tiempo eh, eh, suficiente en ese proceso de, de escritura y publicando el, el, los artículos en, en una pizarra colaborativa, Padlet, la utilizamos mucho porque nos facilita que podamos autoevaluarnos, eh, eh, coevaluarnos y emitir mi, mi evaluación y, y bueno, eh, la secuencia principalmente eh, es eh, muy potente porque pensamos que la lengua está enfocada como la está en un instrumento de comunicación, ¿eh? Eh, el alumno está situado en, en el eje del proceso de enseñanza de aprendizaje y como digo, al haberlo relacionado con un, ten, un contenido temático pues, de interés, ¿eh? pues, los alumnos eh, evidentemente pues, eh, eh, la motivación había, había crecido, puesto que no era un contenido encapsulado en el aula, sino que tenían una serie de acciones que, que concretarse en el exterior. ¿no? Las actividades, como bien ha comentado antes Bertas, responden a un, a un por qué, el diseño de esas actividades, un por qué, a un para qué, a un cómo. Y la implementación de la actividad metacognitiva en esta secuencia... Eh, a lo, eh, del mismo modo que la autoevaluación ha ayudado mucho a, a que los alumnos profundizaran eh, en el contenido temático y, evidentemente, en lo importante también que es el conocimiento, para qué sirve la argumentación en mi vida. ¿no? En definitiva, el, el aula eh, quedaba configurada como un, un lugar alternativo de reunión y, y, y, bueno, pues cómodo de trabajo, ¿no? El desarrollo de la secuencia está enmarcada, como diría Ana Camps, en literacidad y secuencias didácticas en la enseñanza de la lengua castellana y literatura dentro del marco metodológico de enseñanza de aprendizaje del currículo procesual, lo que viene a ser una secuencia de aprendizaje. Actividades que tienen sentido, que tienen una relación entre sí para crear un producto y que el alumno dé cuenta de qué es lo que sabe hacer con lo que sabe, ¿no? Venimos comentando desde esta mañana la importancia de los recursos, que existen en los recursos de la animación curricular. Es fundamental eh, que el alumno entre en contacto con el contenido del criterio y lo alinee al el desarrollo de la actividad de aprendizaje, que en definitiva viene desarrollada en ese reconocer, crear, valorar tipologías textuales. Hemos utilizado los textos expositivos como eh, tipología textual discriminatoria, a la hora de, bueno, pues hay textos que informan, que previamente los trabajamos, con textos que no informan, sino que eh, eh, hay que emitir opiniones. Los bloques de, con, de contenidos que hemos utilizado han sido el de comunicación escrita y el de conocimiento de la lengua. El currículo de la, de la, de la, de la lengua materna, creemos que es fundamental que se enseñe Entrelazando, interrelacionando estos bloques de contenido para que ese enfoque funcional sea práctico, sea concreto, ¿verdad? Y bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta que el, el proceso se ha ido enriqueciendo, enriqueciendo en tanto en cuanto el alumnado ha ido, ha ido comparando en todo momento esa información conocida eh, y esa información nueva hasta llegar a, a bueno, pues a, a experimentar desafíos cognitivos pues, muy significativos, ¿no? La heteroevaluación nos ha permitido, junto con la metacognición en el proceso, que se haya optimizado ese proceso y que, se, en definitiva, la autorregulación del aprendizaje se justifique en los productos que los alumnos han, han elaborado, ¿no? Bueno, las tareas de producción partían de un análisis eh, de impacto, como comentaba antes, eh, lo que más ha costado es aprender a opinar. He, he comentado anteriormente que el, ámbito, el nivel de aplicación ha sido primero de la ESO y, y ha costado. Eh, quizás a lo mejor no debemos de dar por sabido y por supuesto que los alumnos saben cosas, eh, sino que hemos de ir trabajando de manera sistemática, adaptándolas al proceso evolutivo de, de, de cada uno de ellos. ¿no? Bueno, pues continuamos con aspectos concretos de la de la argumentación, comparando, contrastando con respecto a la exposición, caracterizando y creando. ¿no? La Corrubrics es una herramienta, pero necesitamos procesos ágiles para tener los suficientes datos posibles para tomar decisiones en el proceso. No todo se califica, pero sí todo se evalúa. Y esto nos proporciona una información privilegiada para reorientar procesos, y detectar necesidades o preferencias o deseos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hemos utilizado mucho este complemento para hojas de cálculo de Yame Failure, que es muy potente. ¿Mm? Eh, bueno, pues aquí os comparto algunas imágenes eh, del inicio del proceso de escritura en el que comenzamos el borrador y, bueno, pues en el momento en que ellos planifican el artículo, eh, eh, teniendo en cuenta la, la rúbrica de evaluación y bueno pues eh, eh, empiezan a ir generando esos distintos argumentos que tienen una función de anclaje desde el sofá de la casa que puedo hacer para mejorar el clima desde mi casa, desde el colegio, desde el barrio cuestiones muy concretas ¿no? y bueno esto fue un momento muy bonito en el aula porque yo experimenté un poco como dar los mandos al alumno eh, empezar un borrador tener una planificación y tener una rúbrica. Entonces era como dar los mandos, evidentemente, pero el docente detrás guiando. ¿no? Eh, borradores eh, eh, tienen una evolución, el proceso textual se, textual se va haciendo y bueno, hasta que llega la versión definitiva de lo que es el texto. Es fundamental, eh, creemos que es fundamental, y estoy de acuerdo con las autoras también del, del recurso, que los alumnos dejen de ser taxidermistas palabráticos, como diría eh, Carlos Lomas, en, en la comunicación lingüística entre la realidad, entre la realidad y el deseo, ¿no? de enseñar una, un, bueno, pues la lengua desde una, un enfoque plenamente comunicativo. Y bueno, pues aquí estaría el producto final. Eh, es verdad que las circunstancias sanitarias entorpecieron un poco el, la marcha, eh, fue prácticamente trabajo individual y colaborativo. El colaborativo eh, lo hacíamos mediante el, las herramientas. Y, y bueno, pues es un momento en el que, pues Pedro Javier Maringaliano, este columnista, como comentaba al principio, pues los chicos tuvieron la oportunidad de manifestarle sus inquietudes en torno al qué es eso, Era lo de, ¿qué es eso de un artículo de opinión, qué es eso de una columna el género periodístico de la opinión, eh, tiene cabida lo de ese, ese en la prensa, eh, cómo publican, con qué frecuencia, y bueno, él hizo una dinámica, de un enfoque muy inductivo y adoptó el papel de que tampoco era importante eso del objetivo de desarrollo de estimulación por el clima, y que bueno, tampoco era, bueno, y ahí los chicos, pues la verdad es que estuvieron muy motivados diciendo que no, que eso no podía ser, que hay que ser responsable y que y todos los argumentos se los defendieron. ¿no? Y bueno, terminando, eh, eh, me gusta, con el objeto de cumplir el principio de aquello de que no se, lo que no se evalúa, se devalúa, ¿no? pues pasar un poco también lo que piensan los chicos cuando se ha aplicado un, una secuencia didáctica, un recurso educativo abierto, un formulario, el que he seleccionado algunas cuestiones, eso, en el que, bueno, pues, Pregunto por la organización del contenido de la asignatura, pregunto por el feedback del aula y fuera de la misma, pregunto por si creen que han, que han aprendido a través de esas actividades de aprendizaje, a lo mejor yo creo que sí, pero, pero bueno, pues a lo mejor no, porque hay muchas circunstancias que acontecen y que a lo mejor no conocemos. ¿no? Si, si se ha sentido acompañado por el docente, si se han sentido cómodos con el uso de las herramientas, ¿eh? Y bueno, pues las indicaciones y el desarrollo de las distintas actividades, pues bueno, pues si, si, si han sido claras, ¿eh? tanto dentro como fuera del aula, ¿no? las indicaciones que, que les damos a ellos. Y bueno, es un poco el mapa ¿no? que ellos contestaron. Siempre trato de que esto lo contesten fuera del aula, porque ciertamente la mera presencia del docente modifica, aunque la encuesta sea anónima, la respuesta. Es importante. Y bueno, las conclusiones que sacamos es que los objetivos de aprendizaje a nosotros nos ha ayudado eh, que el criterio esté siempre presente y como he dicho anteriormente, el criterio de evaluación y que el alumno comprenda el contenido del criterio y que ese contenido lo sepan visibilizar en la actividad de aprendizaje y con el instrumento de evaluación. ¿no? Eh, ha sido fundamental involucrar a la comunidad eh, educativa, familia, eh, el, el propio centro porque en los recreos eh, ellos eran altavoces de que la acción por el clima era fundamental y así han estado durante todo el curso ¿no? las, claves para inter, para, las claves para enseñar a interpretar y para aprender a interpretar eh, viene de un artículo de Daniel Casani muy interesante y a nosotros nos ha servido mucho, nos ha costado a ellos les ha costado mucho pero bueno, es un aprendizaje que está en, en proceso de, de evolución están iniciándose en, en la argumentación. Y bueno, pues eh, ha sido fundamental relacionar, y muy importante y ha dado muy buen resultado, creemos, relacionar el contenido temático con, de la acción por el clima con la reflexión lingüística. Ha sido, ha sido muy importante. Y bueno, pues os dejo... Es muy importante, valga la redundancia... <risa> como Berta también ha contado antes, documentar el proceso. A mí me ayuda a documentar el proceso y lo hago en Twitter con los hashtags eh, correspondientes porque cuando pasa el tiempo me asomo a esa documentación y se me van ocurriendo otras acciones que podría haber implementado y no lo hice y a lo mejor la próxima vez que lo haga pues me ayuda. Y sobre todo porque a las familias con el enlace luego eh, les derivo, eh, se lo envío y pueden conocer el trabajo que sus hijos van realizando y el eco que tiene. También tiene, es potente esa idea. Bueno, os dejo el código QR y, y muchas gracias.